All uh -huh. Una tarde, conversando con una amiga, me comentó que a veces fantaseaba con las chicas de Suicide Girls. ¿Qué es esto de Suicide Girls? pregunté. Y me mostró un sitio web donde hermosas chicas con un estilo único posaban para fotos y videos. Sus tatuajes de estilo y moda me llamaron la atención. Así que investigué un poco más y encontré a Carito Love, una modelo colombiana que vive actualmente en Argentina y estaba en su lanzamiento oficial de su página web caritolove.com. Por supuesto que quise saber más de ella y de su arte, así que decidí ir a esta inauguración. A, a tu evento eh, ha sido genial ver tu página eh, cuéntame un poco más de ella o sea, quiero saber sobre tu página web quiero saber qué es lo que estás haciendo para qué con qué fin o sea eh, está buenísimo pero cuéntame con tus propias palabras bueno esta página empezó porque yo llevo hace muchos años en Susa Girls y manejan una o sea, una onda muy alternativa de modelos todo eso pero yo ya quería empezar algo como, o sea, aparte, o sea, independiente, todo eso. Y sí. empezó a hacer mis propias producciones, con otros chicos, con nuevos modelos, con marcas de ropa. Entonces ahí y, y promociono lo que son sus marcas, hago mis producciones, tanto maquillaje, peinado, chicas. Y bueno, la idea es como salir del tabú de las chicas, que muestran y todo eso. No sé, o sea, yo veo muy normal mostrar el cuerpo humano, sí, todos, sí. Tenemos senos, sí. todos tenemos o senos, tenemos diferentes sí. tamaños, proporciones, pero no, todos, todos. Somos, todos somos iguales. Ajá. Entonces, como quería desmarcar ese tabú que hay de las chicas tatuadas, mostrar algo mucho más allá de una fotografía también, sí, sí, manejar mucho tipo de chicas eh, ahorita en el evento se nos ocurrió con un amigo, con Poli porque queríamos presentar la página y él quería presentar el eh, lanzamiento de su sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí o se hicimos un pequeño evento y pareció todo esto genial, o sea, surgió, surgió, de la nada decimos y estamos recontentos porque algo yo le dije a mi amigo hagamos un evento donde hayan chicas y rock and roll y se llena <risa> esa es la fórmula es, esa es la fórmula las chicas <risa> dijo bueno yo le dije traigo vos, traigo chicas que modelen pose como, como ellas modelan, pero, toma sí. para allá por favor sí, está, está buenísimo dónde sí. hay chicas Pega, todo, pega, pega. <risa> y pero cuéntame, ¿por qué venías? O sea, tú eres, tú no eres de acá, de Argentina. Eh, tú? No, soy de Colombia. Soy pero, de Colombia. Eh, soy ¿Cuántos modelo? años estás acá? Eh, cinco años. Cinco, cinco años. años. Y cómo te ha tenido en la Argentina, cómo te. Bueno, ha... eh, eh, o sea, vine a probar suerte, vine a probar qué onda, todo eso y bueno, o sea, yo he venido de, de Colombia eh, ah. desde los siete años modelo. Eh, o sea, en Colombia, así. ¿cómo es el asunto de destaparse, de, de pronunciar el cuerpo y es un poco difícil yo vengo de familia, vengo de familia católica vengo de familia que está mal está mal tatuarse, no, todo eso sí. y es como, yo soy la oveja negra entonces, sí. es como, sí. es la oveja negra, todo eso y Medellín, de la ciudad donde yo vengo es un pueblo muy pequeño, muy conservador muy machista también, o sea, no. las religiones, está todo eso, entonces como una chica que tenga un tatuaje es como no está bien no, no está bien, o sea, y más, más, que que modelos, bien. más que modelo desnuda o sí. Lo que sea sí pero por lo que es muy pequeño y, sí. digamos eh, en Bogotá yo viví en Bogotá ocho años eh, ahí fue donde comencé mi carrera como modelo eh, es un poco diferente o sea, hay un poco más de aceptación no tanta pero porque es más grande hay un poco más, ya, pero en el sentido de los tatuajes, todo eso. Pero el hacer uno desnudos, hacer fotos, la gente como lo malinterpreta. Sí. Y es como, no, es es sí. eso. Sí. ¿Y todo cómo todo te verdad? sientes al respecto a ello? ahora, se porta huevo. <risa> sí, no, es, es verdad. Ahorita es, es, como, es que... como que ya ahorita, porque al principio, o sea, recibir mensajes de la gente, personas que te ofrecen dinero. Porque si yo subo una foto para publicarme, sí. o sea, mostrar mi trabajo, todo eso, dicen no, o sea, piensan piensa que, que, que otras cosas, los digo totalmente, no, no es así, es como que la gente le cuesta un poco citar lo que es arte, sí. lo que es porno, sí. a veces les mandaba lo, lo relacionan todos los sí. mismos, sí, lo relacionan igual, yo les mandaba el, el evento, me no. decían, es exótico o es eh, porno, mm. Mira, hay una palabra y yo les respondía. El exótico y el lo borro Sí, sí, sí. Acá sí. no hay nada porro. Vi tu video, está buenísimo. Me encantó las imágenes que proyectaron ahí adelante. No sé cómo lo hicieron, pero estaba bueno porque te, como que te da esa sensación de erotismo, sí. de seducción. Ese video lo hicimos con Rodrigo Anatole, que es muy conocido acá en la tutina. Eh, porque siempre presenta imágenes muy controversiales, políticas. Es un chabón que en su de fotografía mezcla de todo y es algo muy diferente. Y lo trabajamos con él, con las chicas que van a participar: las, logos, las que las pintaron, las modelaron. Las reunimos en semana, hicimos una parte de videos, todo eso, y él ya se encargó estaba está, sí, está, buenísimo. está buenísimo después tienes que pulsar esos videos sí. vos como mujer con la experiencia que tienes qué le dirías a las mujeres que todavía somos, somos me incluyo porque estoy en esta lucha de romper mitos romper tabús y simplemente hacerlo y aprovechar que esto es una vida qué le dirías a todas ellas Todas somos hermosas Todas, todas, todas, todas gorditas, chiquitas, flaquitas todas, todas somos hermosas O sea, todos tenemos atributos Todo eso Es como, una vez leí una frase como Toda mujer Sara Carita fue un gran placer, no solo porque es una hermosa mujer, sino porque encontré a una persona en busca de sus sueños y que le apuesta sin dudar a su arte. Los invito a visitar su página y a seguir a esta estrella de la sensualidad.